En este tutorial vamos a ver las posibles modificaciones que podemos hacer a un archivo que hayamos copiado de Excel Learning en Excel Learning Online. Podemos decir que las modificaciones de un contenido realizado con Excel Learning se pueden estructurar en tres grandes categorías. Una primera categoría que denominaremos estructura, una segunda categoría que serían las modificaciones de los propios eDevice y una tercera categoría que sería la modificación del contenido propiamente dicho. Pues, vamos a verlo. Respecto a las modificaciones en las estructuras de los contenidos realizados con Excel Learning, podremos ver que en el bloque de estructura podremos cambiar tanto el texto de los títulos, haciendo doble clic sobre ellos, como la ordenación de los mismos, subiendo y bajando los nodos como queramos. De igual forma, podremos cambiar el orden jerárquico de los, modos de los nodos, pues, subiéndolos en el orden jerárquico o bajándolos en el orden jerárquico. De igual forma, un nodo podremos borrarlo y podremos crear nuevos nodos en donde queramos. de las posibilidades de modificación de la estructura de Excel Learning sería la posibilidad de incorporar e importar otros archivos realizados con Excel y otros contenidos realizados con Excel. En el caso de importar sería tan sencillo como botón derecho sobre la estructura e insertar un LP en esta página. Si por ejemplo hago clic en este de aquí me insertaría todo el contenido dentro del LP en el que estoy trabajando que había trabajado, que tengo descargado de otros lugares o que lo he realizado. De igual forma, si hago clic con el botón derecho sobre un nodo, podré exportar ese nodo, el contenido de ese nodo, y el, de, el contenido de todos sus nodos hijos para generar un nuevo LP que a su vez podré utilizarlo de manera individualizada o incorporarlo a otro contenido de mi gusto. Respecto a las modificaciones de los E-Device, podremos ver que haciendo clic en el icono de editar o haciendo doble clic sobre el texto del E-Device, podremos encontrarnos con la opción de borrar ese device y su contenido, podremos cambiarlo dentro de la estructura dentro del mismo nodo, subiéndolo o bajándolo, y también podremos moverlo a diferentes nodos que tengamos en la, en la estructura de nuestro contenido. En este caso nos habría pasado para el primer nodo, plantilla de e device. Vamos a colocarlo de nuevo en textos y tareas. La última categoría de modificación sería aquella en la que modifiquemos el propio contenido que existe dentro del e device o de la actividad. Simplemente haciendo doble clic sobre el e device o haciendo clic. En el botón de editar, podremos escribir sobre él y podremos usar todas las opciones que nos dan el editor de textos de Excel. Learning.